Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de niños.com. Mi nombre es Sergio. En esta ocasión nos traemos un vídeo sobre Hype Time. Hype Time es un video de gestión de, de recursos en el que eh, encarnaremos de alguna manera a la abeja reina de un, de un panel, panel, perdón. Y tenemos que ir eh, haciendo que nuestras, que las, que las obreras, no eso son las, hormigas, las obreras, pues que las abejas eh, que forman parte del panel de ovejas se eh, se encarga de hacer que nuestro, nuestra colmena crezca de tal manera que podamos, eh, podamos rellenar, la, o sea, obtener tanta, creo que es gelatina en castellano, eh, suficiente como para que poder eh, tener una nueva abeja reina, ¿vale? Porque la, la abeja reina tiene una, bueno, todas las abejas, tiene una, la, iba a decir fecha de caucidad bastante corta, pero bueno, tiene una, una esperanza de vida muy corta. Y bueno, el caso es que eh, tenemos que conseguir, para que la para que, el, para que la colmena no muera, no, no pues tenemos que conseguir los recursos suficientes para generar una nueva abeja reina vale antes de que se nos agote el tiempo. Vale, bueno, aquí en el tutorial, eh, había empezado a hacer un vídeo sin el tutorial, pero porque pensaba que me acordaba, ¿vale? No es la primera vez que juego y en su momento pues sí que fui con, con, eh, capaz. De, de acabar antes de que se me de tiempo y pensaba que me acordaba pero no así que me ha tocado empezar otra vez con el tutorial porque ya no me acuerdo bueno okay. bueno déjame un segundo que me leo el tutorial es que no me acuerdo realmente no me acuerdo de nada muy bien vale necesitamos constructores muy bien Vale, que tenemos, eh, vale, ah, amigo. Vale, esto es lo que no había hecho antes en el vídeo. Vale, uh -huh. bueno, en el caso: eh, podemos tener eh, abejas que pueden ir al, al extranjero a buscar recursos que no podemos generar en la propia colmena. O luego tenemos trabajadoras que, que se van a encargar de construir eh, celdas, ¿vale? Para hacerla para hacer la, el, la colmena más grande y así puedes generar los recursos que necesitamos. Bueno, al final un juego de gestión de, de recursos. Bueno, al turón. Vale, y a esta le decimos que va a ser. Uh, Perdón. No me digas eso. ¿No puedo parar el juego... Para decir qué, qué quiero hacer con la celda? Qué curioso, no me ha gustado. No me ha gustado. Ahí vamos. Vale... Eh... O para crear más abejas... O para sacar cosas. Vamos a necesitar. Curreras. Aquí las cosas como son. Vamos a necesitar almacenamiento de cosas. Vamos a necesitar almacenamiento de cosas. Polen. Vamos a necesitar. Uh -huh. Bueno. Vamos a necesitar. Poder salir de la colmena. Vamos a necesitar un taller vale, uh -huh. Wax, vale Vale, para generar Wax No sé muy bien cómo traducirlo vale aquí podemos no me gusta no me gusta no poder usar el juego para estas cosas podemos decidir eh, cómo queremos distribuir la, la población de la colmena vale entonces entre y cuando tengamos visiters eh, canguros o visitas a... la verdad es que los nombres están muy cortos o sea, así que juego mucho con con, con adaptar las palabras a, a... Para, para hacer juegos de palabras, vamos, y en ese sentido está bastante, la verdad es que el juego, eh, pues es un juego indie, eh, eh, os he llegado a contar, que no, no me acuerdo si os he hablado de, de que esto lo está haciendo, está hecho con Godot, y que, vamos a polen Más pol. ¿Qué falta? Faltan cosas ¿Esto qué es? Wax. Un Wax Assembler Necesito un Wax Assembler mm, mm, mm. No Qué poco listo ha sido, ¿no? Bueno, pues nada. Y aquí le ponemos que suena a salida. Porque hace falta. Bueno. bueno, cuando termine de hacer wax, no sé cómo se traduce en Castilla y no lo siento, chicos. Y así por cera, igual. Esto es polen, esto es néctar, esto es miel. ¿Gelly? Yo entiendo que es gelatina. Vale. A ver, ahora. Vale, aquí la primera vez que jugué se me fue un poco la pinza y no pe y perdí perspectiva, que al final la señorita... Cada en este caso, tiene, un, tiene un, una caducidad, ¿vale? Un, su esperanza de vida, pues ahora son de dos horas, espero no tardar dos horas, ¿vale? Y necesitamos fabricar, eh, creo que son 600 unidades, ¿vale? Entonces, no hay que perder de perspectiva eh, el objetivo, ¿vale? Porque empieza a hacer celdas aquí, súper guay, pero se me fue la vía. Vale. Vale, necesitamos almacenamiento de todo. motor el taller no a ver la verdad es que el juego el, el a ver solamente he jugado una vez y la partida eh, es, es entretenido es, es también un juego bastante bueno entre comillas bastante CN. ¿eh? no es tan no me gusta no me gusta no me gusta que al pasar el juego no puedes hacer cosas como en otros juegos de gestión ¿sabes eso? Ajá, te para lo, lo paras le, te lo planificas un poco dices, vale, pues ahí estás un poco te comillas, haciendo drogas sí, pero bueno eh, no pasa nada ¿no? O sea, que decir, al final tú se dices qué es lo que quieres que pase y pum, se lanza vale bueno, aquí podemos, eh, podemos mejorar la, el taller y podemos eh, gestionar el tipo de de bichejillos que tenemos, ¿vale? cuantos más de estos tengamos? Más... Bueno, yo me encontré con un problema. Realmente no, no llega a tener muy claro cuál era el, el, la proporción. Pero creo que cuantos más celdas de, de tipo... Eh... No esto... ¿Dónde están los niños pequeños? No me sale Donde se cuidan los niños pequeños Bueno, eso De eso Tengamos, creo que más aumenta la población ¿Vale? Entonces para que yo voy a tener que abejas dándolo todo Construyendo cosas además no poder Porque llega un momento en el que, claro eh, Para poder generar la cosa esta necesitas tener un montón de cosas antes Lo típico, ¿eh? No estoy descubriendo aquí tampoco América Vale, pues entonces podemos hacer mejoras si esto ya tenemos vale esto es de, de cara a que la gente que se va fuera lo haga mejor para almacenar wax, wax no sé sí, muy qué es ahora mismo mejor. mejoras con esto vale para mejorar nuevas opciones de investigación más opciones de investigación vale, esto es las, las abejas currelas pues bajan cosicas, felices vale, aquí ya tenemos un tema de gestión de esto Pues hay que ir un poco gestionando vale. y aquí vamos a hacer de esto porque nos vamos a quedar a ver. estas frases. Por ejemplo, Grid Gatsby", no sé cuál es la... Eh, esto, es un... esto es para hacer unas cajas que, por ejemplo, no tienen sentido para mí. No sé, Grid Gatsby", no sé si es un show, no sé, si es... no sé qué es. Entonces, bueno, esto es un poco la pena, ¿no? Yo creo que en ese sentido el juego sí se lo ha currado. Pero no... Vale, estos son... Eh, esto, esto está bien Son cosas que el juego te va metiendo Pues para, para putearte ¿no? eh, Pues ahora de repente Ya no podemos eh, recolectar ni polen Ni nectas porque los, las abejas No puedes ni salir fuera Pues eh, estos recursos Se van a agotar Entonces hay que gestionar el, ¿vale? Durante los dos próximos minutos No Eh recorrectaremos la mitad de polin de mitad de, vector, ¿no? de estos Tarsus. Bueno, pues esta son, son cosillas que el juego te va metiendo poco a poco, que está bien. O sea, eh, aquí tienes un un perdón, un, un factor que te va a reducir un elemento que te va a reducir eh, las estadísticas, pero luego pasan cosas que las puedes aumentar. ¿no? Eh, y luego hay eventos como antes de que me vaya el juego luego hay eventos como que de repente... A me pasó, ¿no? No, tío, pues, como son random, pues si bueno, no pasa en esta partida. el, el Igual te vienen unos caracoles y dicen, ¿puedes pasar por tu colmena a ir de punto al punto B? Sí. Eso significa que algunas celdas, creo que eran, no estoy seguro, en, tenías... Eh, te, eh, por un lado, te, te limitaba una parte del juego, algo condicionaba. Pero luego tenía su beneficio, que cuando volvían, pues te daban las gracias, ¿no? En forma de, de recursos, en forma de, de power up o alguna cosa así. Entonces, bueno, tú tenías que jugar ahí si te venía bien o no. O tienes que jugar ahí que si te viene bien o no. Y tirar para. Y tirar para adelante o no tirar para adelante. Con, o sea, dejarles o no dejarles. Vale, si os digo la verdad, eh, no estoy haciendo mucho caso a nada. Vale, necesitamos el néctar, que solamente no tenemos suficiente. Necesitamos néctar, néctar y de todo. Vale, y aquí en la población y... Barracones, no podemos hacer barracones Bueno, entonces pues, que el señor Que el señor silencioso silencioso hace... Escribe mal Cuando escribe el mecanismo, cuando me y va de que los hace porque quiere. No importa nada. Pero bueno, ahí está. Esto no se puede tener así. Vale. Eh... Nectar y polen, Nectar y polen. Vale, no podemos tener celdas sin... Sin... No podemos tener celdas paradas. Bueno, si estamos quedando aquí pero bien, ¿eh? Estoy comiendo el tiempo de la abejita feliz. Bueno, ya se acaba esto ya. Vale. Para que las abejas moronas puedan hacer sus, sus cosas. Bueno, pero bueno, más. más el, perdón. Este es eh, un poco también lo que os quería traer. No sé si, no sé si le voy a dedicar aquí. No, no voy a estar dos horas para, para ver cómo avanza esto. Pero bueno, os quería traer también un poco un vídeo de, de... Hmm. Sí. un vídeo de, de este juego también para que lo conocieras un poco no porque a veces estos estos juegos que son bastante interesantes yo, por ejemplo yo tengo el Cities skyline no los estoy comparando eh pero bueno la, la premisa es la misma o, o, o bueno, estos juegos de gestión de recursos en los que el tipo va avanzando y tienes que sobreponerte a las cositas que van pasando y, y, y conseguir hacer pues, una ciudad, en este caso una colmena y demás. Eh, pues este tipo de juego que para echar un rato, igual si, si tienes un segundo monitor, según estás viendo algún vídeo o lo que sea, y puedes pausarlo, pues, pausas si pasa algo interesante. Por ejemplo, para ver carreras o para ver eventos deportivos, este tipo de juegos están, están geniales porque cuando no pasa nada de nada y es aburrido tú estás a esto y cuando pasan a, empiezan a pasar cosas interesantes, pues pausas, eh, prestas atención a lo otro y cuando se termina algo interesante y lo bueno, pues sigues. Eh, funcion evidentemente funciona muy bien en Linux. Eh, no tan solo porque esté hecho con, con Gotot, sino también porque el tema de, de que el desarrollador sufra de no sé si os lo he dicho. Es un entusiasta de, de Linux, si sí, sin sí, es. Eh, tenía un podcast sobre juegos para Linux y tal, que tuvo que dejar, por, o quiso dejar, para poder dedicarse de manera seria al tema de, de desarrollar los juegos para Linux y demás. Creo que no es software libre, eh, a pesar de ser un entusiasmo para Linux. Creo que no es software libre. Así que... No me suena haber visto que el código sea descargable. No quiere decir que no lo sea. A ver, igual esto. Vale. Los igual. Sale... Es si igual el repositorio... Pero yo creo que no es... Eh, yo yo, yo es pues. más. Eh... Eh... Bueno, pues aquí agrega todo el mundo. Godot. Bueno, esto es un Godot. Dimo, no sé qué es Pues mm. Vale, las fuentes Fuentes Los sonidos Que son for free mm. Mira, no, no sé si el juego es Pues no sé sí. si el juego es open source, ¿eh? sería un poco una pena tendría sentido a ver pues el eh, señor quede que ganarse la vida pero bueno sin más y bueno eso eh, estoy bastante convencido de que está programado usando Linux en vez de Windows como como como como sistema operativo principal de desarrollo aquí tenemos un problema Nunca sé cómo hacer que aumente la población, ¿eh? Vale. ¿Qué falta por esto? Se está construyendo Pues le habré dado sin querer Vale, bueno A ver, pues los Los caracoles, pues no están tan Tan aleatorios Sí, pues los tienes que dar Mil Porque son caracoles monje y los monjes caracoles siempre es bien bueno pues que esto luego tiene su luego tiene su ya os digo que me suena que luego cuando vuelven de saludar a la luna o lo que fuera que hagan los monje, los caracoles monjes eh... pues eso te dan algo, no me acuerdo qué no sé si no me recuerdo si merecía la pena lo que pasa es que hay que ser majos con los caracoles monjes y aquí están trabajando a lo largo de esta juego. Vale, que aquí en un momento dado, pues decir, pues igual aumento a. ¿Quiénes son los que trabajan aquí? Los del casquito, ¿no? pues entonces si subimos las unidades del. no, aquí me estás vaciando un poco ¿eh? ahora si aumentamos un poco los casquetes polares igual vale. bueno, no nos interesa tanto la velocidad de producción de abejas normales porque no damos abasto Hacemos aquí creo que podemos aumentar el ritmo de desarrollo simplemente creando más señores de este pelo es porque este es el, el ritmo de trabajo entonces tú vas a hacer un oh, restauraje hacer este señor almacenamiento perdón 5 de pole, 5 de néctar y, 5, y 20 de miel pero para esto, a ver, además necesitamos, sí, la movida de esto es que necesito, para poder llegar hasta el, hasta obtener la refinería de, no me saldrá el nombre, si soy sincero. No sé si aporta eh, para el juego. ¿no? Bueno, y aquí es donde el juego, pues, ya que estás... Eh, cera. Entiendo que tiene que ser cera. Empieza con invertirse en un elemento clave de, de, del juego, pues hay que almacenar. Almacenaremos cera. La cera purisera. Había que decirlo. No hay así de Pues aquí estamos nos estamos quedando sin esto era poli, sin néctar, perdón pero a ver si habiendo duplicado el número de de de celdas de guardería que no me salía antes podemos aumentar la capacidad de producción de abejas porque yo no me acuerdo muy bien en qué momento esto esto que necesita no sé la info pero no tiene capacidad de recurso como tal. esas cosas bueno si se, se puede deshabilitar esos mensajitos que no aportan mucho a la vida estoy con refinery con refinery vale eh... esto entonces entiendo que ¿qué ha pasado aquí? ah, vale, sí interesante, mira, no sabía esto Esto no me interesa porque no voy a pasar de una reina. Bueno. Tipos de acendo. Holy Refinerie. Holy Storage. Holy Storage. Holy Refinery Vale, que no me cuele porque ya me pasó. Vale. Entonces lo que voy a querer es una refinería de gelatina. Necesito eh, miel, ¿no? Esto es la miel directamente. Guardianes de la galaxia, vale, bueno, pues esto sí que va para rato, eh. y esto es Hive Time, gestión de recursos por ahí dura. El host, lo que os digo, lo que os comentaba antes, es entretenido en el sentido de que, eh, bueno, ahora mismo porque estoy haciendo el vídeo y, y, y tal, pero esto es para ponerte una segunda pantalla si lo tienes o para, como entiendo que consume pocos recursos, eh... entiendo que si incluso un portátil un poco, un poco justillo lo puede llevar. ¿Vale? A correr, a currar. Vale, estamos llegando al límite de ceras. Bueno, de wax. Es poca escera. Vale. Y tú le decimos que eres cera. Ahora quiero que todos los... Vale, no puedo tener más. Que va por el tipo. Sí, es que aquí seguro siempre hay. porque es este de cosas. Vale. Entonces decimos que tú eres. Está claro, no me he dado cuenta. Para los que se van ahí fuera necesitamos actualizar el. Este tipo de. O sea, tenemos, necesitamos. Map room, que vamos. No sé cómo traducirlo. Mira que bueno, esto no lo sabía. Claro, a ver, a ver que, que me quedas un poco pensando. ¿Por qué no puedo? Ah, porque necesito de este peña. Vale, vale, vale, vale. Sí, para optimizar, ¿a dónde mandamos los, los recursos fuera? Está muy bien. 5 al 6... 5 al 4... Se puede tener más cauteras que quieres, ¿no? ¿eh? almacenar polen polen y cera y justo cuando hago vale pues entonces vas a ser de a poner a néctar, ¿no? lo que podían no hacer Que siempre viene bien. No me estoy centrando en crear eh, policías turbios. Pero. Pero me da que. Me lo voy a jugar a que lo no necesite. Y sí, ahora sí. Bueno, ahora ya vamos a hacer. De polen. Pero yo estoy aquí esperando a que estos terminen... Darle... A este ritmo vamos bien, vamos muy bien. Venga, hombre. Pues fábrica de... De almacenamiento de bienes claro. Bueno, pues cuando tenga la fábrica primera. ¿Qué forma tenía que tener esto? Un poco rara, ¿no? Ahora sí. Voy poniendo células. Celdas. Esto tengo un poco abandonado. Recordamos que queremos ir a esto, ¿vale? Necesitamos 50 de miel para empezar. Vale. Ya le da uno. Ah, sí, vale. Ahí pone que está en marcha. Molaría que apareciera aquí. De lo, que, de lo que quería. Es que es tranquilo, es me pasa un poco como, como en el vídeo que, que hice de eh, Azure Hike. que Son juegos relajantes, son juegos tranquilos, son juegos que. A ver, esto sí que en el momento dado, aquí vas contra el reloj, aquí sí que tiene una. No para esto. Aquí sí que tiene un efecto negativo el que no termines, el que no hagas bien lo que estés haciendo. ¿vale? Así como en Azure Hike, yo no vi manera de poder fallar. Bueno, poder fallar desde de que. De que te das caras o de que no pudieras avanzar por, el, por ningún motivo, aquí pues, pues, pues se puede morir la vieja reina y no llegar no a tener los, las, la cantidad de, de gelatina. Estoy traducción de Jenny por gelatina, eh, pero no sé por qué, porque ahora mismo no me sale no me sale en la traducción de, de Jenny en, en castellano. Diría que es gelatina. Así mientras hablo, cojo el móvil discretamente. Jalea. Ay, claro. Gelatina. Pues es que no soy torpe. Jalea también. ¿Qué voy a esperar? Una colmena. Vale. Eh, nos estamos quedando aquí sin nectar, eh Vamos a tener aquí que empezar a trabajar eh, con el tema de los, de los recolectores. Pero necesito... Necesito que vosotros... Vale. Entonces nada más... Está bien. ¿Ves? Aprovechando que hemos, hemos invertido antes en ellos, ahora, pues ahora mismo no vamos a tener la capacidad de almacenar toda la, toda la miel que necesitamos porque no tenemos celas. ¿Eh? Pues, eh. Que voy a montar otra florquita de. No me sale. De, de miel Vale, y ya puedo investigar. ¿Por qué no? Ah, porque me estoy comiendo la miel con algo. Hubiera jurado haber visto. Por estar por encima de 50 en el. aquí, Ahí. ahora, vale. Y esto es bueno. Entonces... Ya, ya, ya, ya llegaremos. Ya llegaremos. Uf, a lo loco, ¿eh? Bueno. Vamos a dejar así. Porque yo... Sinceramente... Vale, sabiendo que lo que tengo necesito es una, una refinería de, de jalea. Una fábrica de jalea. Veremos la fábrica de jalea que nos pide. Vale. Para poder almacenar, ya sé que voy a necesitar jalea y, y miel. Entonces ya llegaremos a los, a las 50 unidades de, de miel. Y veremos el ritmo de la jalea como va. Bueno. Eh, necesito. Sí, esto es un poco inútil lo que yo acabo de hacer. Porque podría haber utilizado estos tres para meter aquí un... Una de estas, que es lo que necesito para poder expandir el tema de la recolección, ¿vale? Para poder explorar más celdas y aumentar 8. Y la capacidad eh, viene limitada porque solamente puedo 4. O sea, necesito un par de... Bueno, pues voy a hacer más el canelo. Ahora nos va bien. Aquí estamos un poquito justitos, pero bueno, ahora nos va bien. Entonces... Vamos. Aquí. Y ahora vamos a crear un... Este nos va a cobrar. Ah, mira. Claro, esto es lo que quería hacer. Quería aumentar... ¡Ay! Dos minutos. No sé si me ha da dado tiempo. Porque quería aumentar... El número de celdas de, del taller. Para poder aumentar la capacidad de... De vosotros. ¿Por qué no? igual he parado vale vale no, entonces se ha parado ¿no? bueno los puedo poner en cadena también a ver si resulta suficientemente listo como para Para encolar debidamente las tareas. Mira, eso es cosa que estaría bien. Poder encolar tareas y dar prioridades. que es responsabilidad mía? Sí, que cuando me aparezca aquí el aviso de que... De que ya está hecho... Eh, lo me puedo encargar yo, sí. Pero... Muy bien. Pero... Bueno, pues, o sea, es. Sí. Uy, oh. Me gusta el polen. Para... Ah, que necesita más colegas, es verdad. Pues ya llevo casi media hora de vídeo, un poco a lo tonto y a lo bobo. Pero esto música entre los sonidos los pajarillos, sí. una música que es relajante, tal. Estás aquí, en el juego no te estresa. Cuando lleguemos, cuando queden 5 minutos hablamos del estrés, ¿no? Pero está bien. Es tranquilote. Y si no lo consigues, pues, bueno, nos estamos quedando sin a en el mundo. No me voy a sentir responsable por no haber hecho subir una abeja reina. O una colmena, mejor dicho. Seguro que hay una opción para quitar esto Que meter aquí más guarderías para aumentar la población. Eso sea, es un poco lo que define la capacidad de la población. Van muriendo y desarrollando. Entiendo que en función de esto. Vale. Pero... vale. Fábrica de. De cosas. Voy a ponerlo aquí porque no sé hacia dónde voy a tener que ir, cada vez hay que hacer de formas más raras. Esto que es. Ya. Vale. menos el ritmo de generación de peña está bastante, siendo bastante bajo quiero decir, vale, sí eh, ya pasa el efecto los pues que veis las orejas van mutando entonces eh, he aumentado consigo aumentar la capacidad de de, de peña en la en el panel eh, que se me si vamos a ir de ritmo. vale esto no. No, no, no, no te líes. Joder, y no. no. A ver. ¿Qué vamos a ir? Vale, sobrepoblación, si es que es lo que hay. Y estamos a tope de todo. Pero no quiero crecer más. No quiero crecer más. bueno, sí, vamos a ahí no me he quedado cuando en la parte que decía, no, no he prestado tecilado porque sí, que puede bajar la, la, eh, la población del, de la colmena oye o... Oh. Vamos a aumentar aquí la población. esto yo Ahora necesito almacenamiento De Almacenamiento de Eh Jalea, dicho, ¿no? Cuando tenga un poquitito Más de jalea Venga, hombre ¿Qué te cuesta? ¿Por qué no estás yendo? Ahora. Vale. Eh, entonces necesito que fabrique... O sea, cuando quieras ir. Sí. No sé si vamos a llegar tan lejos, si soy sincero. Porque esto tenemos que llegar hasta los 600. Entonces, como loco, vale, hacer celdas de almacenamiento de jalea. Para llegar a 600 en algún sitio hay que meterlo vale me va a frenar mi capacidad de producción lógicamente 520 5520 entonces tengo que mejorar la capacidad de producción de la pero bueno de todos modos y en todo caso eh, hasta aquí voy a llegar con el, con el vídeo eh, nada no más en a este punto del juego es simplemente seguir dándole vueltas al, al concepto y e ir aumentando y mejorando los las, las, las, las células o las células, perdón, las células de cada de, de la colmena y, y y sin más hasta conseguir llegar a, a los límites de, de jalea que nos pide el juego para antes de que se nos acabe el tiempo de vida de, de la abeja reina y poco más eh, como os decimos siempre, pasaros por cuando ahí tenéis los enlaces a las diferentes comunidades donde podéis interactuar con nosotros y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que le deis mucho al, al Half time, que, está, que está bien. Un saludo, chao, chao.